La noticia electoral, sin duda, hoy pasa por esa decisión. Siete de los 44 candidatos de su formación política, condenados en su día por la Audiencia Nacional por delitos de sangre, deciden no tomar, en su caso, el acta de concejal si resultan elegidos. Hemos venido escuchando a Covite, lo considera un triunfo. Su coordinador general, Arnaldo Otegi, ha aplaudido la decisión, no ha permitido preguntas, él dice que es un avance hacia la convivencia pacífica, o el gobierno vasco, que acaba de subrayar que deben explicar por qué les incluyeron. ¿Usted qué lectura hace? Bueno, yo creo que no puedo más que aplaudir la decisión adoptada. Quedo que, además, quien lea la carta eh, verá que es clarísima. Eh, además, eh, bueno, podríamos calificarlo como un gesto de responsabilidad que va a, califica, a clarificar el debate político ¿no? de aquí en, en adelante, en lo que resta de, de campaña. Y yo creo que incide en la línea, en la apuesta por la construcción de la convivencia y por la construcción de la paz que, que llevamos eh, en esa senda en H. Bildu desde nuestro. Orígenes. Fue un error incluirles fue una decisión de cada uno de los pueblos generar esas listas así es como se votan eh, creo que somos en total 4500 eh, las personas que, que conformamos esa lista y, y si esas personas fueron elegidas fue eh, bueno pues con su por su contribución no en sus municipios a, a la vida de área a la, al trabajo en la mejora de, ¿no? de la vida de sus vecinos y, y, y en la vida común eh, pero desde luego somos muy sensibles a lo que han podido sentir eh, las víctimas y cómo les ha podido eh, afectar. Y esa carta eh, se dirige a, a las víctimas y, de hecho, textualmente, dice ni nuestras acciones ni nuestras palabras añadan el más mínimo padecimiento al ya habido. Es claramente en esa dirección en la que se toma la medida. ¿Y qué deberían hacer los ocho, otros 37, María? Los otros 37, sus circunstancias son muy diferentes. Recordemos que en muchos de los casos, bueno, era parte de, ese, de esos momentos en los que estaba la el todo eseta y, y yo creo que sus circunstancias son muy diferentes. Bueno, la encuesta del CIS a fecha de hoy les otorga a la preelectoral una intención de voto que les auparía la segunda posición con, entre, en Bilbao con entre cinco y siete concejales, ahora tienen cuatro Ustedes tienen el electorado más movilizado según esa encuesta eh, de todos los partidos. ¿Temen que esto les pase factura de lo que hoy estamos hablando todos? Yo creo que una vez más que con esto eh, se da cuenta y se queda claro eh, nuestra apuesta por la paz, nuestra apuesta por la convivencia. Todos eh, quienes hemos suscrito las listas eh, bueno, compa compartimos esa declaración del 18 de octubre que se hizo eh, en el décimo aniversario de la declaración de, de Ayete y yo creo que con nuestros conciudadanos eh, lo saben. Y sí, es verdad que tenemos un un electorado muy movilizado y así lo estamos viendo en estos actos que, que la verdad que es muy ilusionante ver cómo están trabajando en cada barrio y, y cómo están implicándose todo el mundo en la campaña con muchísima ilusión y con muchísima energía. Nota que le conocen, la paran por la calle. ¿Sabe quién es usted? Sustituye a Yonego Irizalaya, una histórica de la izquierda berchale, pero usted es digamos, una cara nueva totalmente. Sí, no soy nueva en EH Bildu, he participado, por ejemplo, estuve de directora en la Diputación sí, de sí. Guipúzcoa, he en las Juntas calle y tampoco soy nueva para el, para el electorado, pero sí. Desde luego la Diputación de Guipúzcoa entre 2011 y 2015, pero aquí en Vizcaya, ¿nota usted que la conocen, la reconocen? En la calle La Ciudadanía, no. Pero, pero es verdad que cuando estamos reuniéndonos pues, pues con entidades, con asociaciones, estamos yendo por los por los barrios, pues en esos aspectos más de bueno de militancia, de implicación social en ese ámbito sí. Pero desde luego en la calle, la ciudadanía, poco a poco, cada vez más. Varía quinto día de campaña, la diputación mueve ficha justo hoy. Consejo de Gobierno saca concurso a la redacción del proyecto que demolerá el viaducto de Recalde. Dos años y medio para buscar la mejor solución técnica. Trámites, bueno, pero eh, todo esto se informó en noviembre en juntas, pero impacta ahora en campaña, ¿Qué le parece? Bueno, pues es verdad que no es una gran novedad. no. Es cierto que eh, a finales del año pasado conseguimos arrancar el movimiento social y, y EH Bildu, esa hoja de ruta, eh, que ya va no 40 años tarde, diría, y, y es un plazo de nueve años y este es un... Paso más, que, que es verdad que estamos acostumbrados a en momentos electorales, ver proyectos, ver maquetas bonitas y bueno, va a tener que haber un seguimiento cercano para que de verdad esos nueve años que ya son mucho tiempo, de verdad se lleguen a cumplir. Oiga, hoy viene usted de hablar de cambio climático, la hemos visto en los tinglados del Arenal aquí en Bilbao. Se acaba de aprobar el proyecto de ley de cambio climático por parte del Gobierno vasco, veremos cuál es su trámite parlamentario. No incluye multas y incentivos fiscales para alcanzar las cero emisiones en Euskadi para el año 2050. ¿Qué le parece y cómo encaja con su propuesta en caso de llegar al Ayuntamiento de Bilbao a ser alcaldesa? Sí, yo creo que por supuesto hay que legislar desde diferentes ámbitos, pero el Ayuntamiento de Bilbao, la institución más cercana a la ciudadanía, hay mucho por hacer. Por ejemplo, para el 31 de enero ya hay que declarar cuál va a ser esa zona de bajas emisiones de la que todavía no tenemos noticia. Y va a ser, por ejemplo, un elemento importante, pero tenemos que hablar de, de movilidad, de gestión de residuos, tenemos lo archanda... Bueno, son muchísimos, muchísimos los ámbitos en los que tenemos que, que trabajar. Y desde luego, el cambio climático, la crisis energética, es algo que nos va a impactar, queramos o no, y que si de verdad queremos hacer algo es el momento de que podamos decidir. Eh, claro, yo le tengo que preguntar por alguna propuesta también industrial. Ustedes han hablado de un espacio, eh, lo critican bastante, todos los planes que hay para Zorrozaurre y Punta Zorroza. ¿Qué modelo quieren para toda esa zona, que es una zona evidentemente de oportunidad para Bilbao? Sí, pues en Punta Zorroza se hizo un proceso participativo allá por 2010, eh, junto no con LKS, y se eligió el proyecto que tenía menor número de viviendas, pero que incorporaba un 41% de actividades económicas. Eh, se ha hablado de la ciudad del cine, pero nosotros lo que queremos es hablar de una industria 5.0, es decir, una industria avanzada que tenga en cuenta los aspectos económicos, sociales y también medioambientales. Eh, no puede ser que Bilbao está bien que incidamos en diferentes aspectos pero no pues es solo una ciudad de servicios el, si algo nos caracteriza es nuestra no nuestro pasado industrial y, y debemos seguir incidiendo en ello, pero en otros parámetros en parámetros actuales, en parámetros sostenibles. Oiga, y, y, pero hace falta muchísima vivienda eh, el otro día lo hablábamos, ¿no? Más de 13.000 personas en lista de Echevide en Bilbao la zona que ustedes están comentando también es una zona con, bueno, con muchos pisos proyectados. ¿Cómo solucionamos este Galimatías? No estamos diciendo ningún momento que no se haga vivienda, por supuesto que sí, y que además incida especialmente en vivienda social, en vivienda de alquiler. Eso es fundamental. Pero también necesitamos generar espacios de, de industria, y ese puede ser un polo eh, bien comunicado, que además tenemos eh, Burcheña, Punta Zorroza, Zorrozaurre, y puede ser eh, un polo eh, bien comunicado que nos aporte esa esa faceta industrial de la que en la que vamos perdiendo liderazgo. María, eh, vivienda y seguridad, que ya sabe usted que es lo que más preocupa a quienes quiere gobernar. ¿Qué más se puede hacer o qué es lo que no se tiene que hacer en el ámbito de seguridad ciudadana? En el ámbito de seguridad ciudadana eh, creo que tenemos que tener una visión de la seguridad eh, amplia. Es verdad que el Pacto de Seguridad Ciudadana de 2018 apostaba por la prevención, apostaba por una eh, policía a pie de calle pero tenemos que tener en cuenta que también afectan a la seguridad, el que tengamos comercios abiertos, el urbanismo el que, el que se respeten todos nuestros derechos eh, el derecho a la vivienda también forma parte de la seguridad. Eh, por lo tanto es un debate que tenemos que dar, pero no centrado en eslóganes, sino con proyectos a medio y largo plazo que de verdad influyan en nuestra calidad de vida. María del Río Pereira, candidata a la alcaldía de Bilbao por EH Bildu. Es que Ricasco, por las respuestas, que vaya bien. Es que Ricasco,